Bueno, buenos días, uh, ya seguimos con el, la semana creo que 17 del curso uh, y estamos empezando con explorar lo de transferencias de, de estos, estos modelos de, de nicho ecológico y en efecto pues lo que hemos visto es que transferir los modelos es fácil Uh, interpretar esas transferencias no es tan fácil y estamos pues explorando esos asuntos y pues quiero elaborar un poco más hoy en la clase de hoy uh, sobre eso de, de transferencia de modelos les voy a presentar un ejemplo uh, pero también uh, en la siguiente plática este luis osorio va a a presentarles un, uh, un detalle uh, de cómo implementar estas métricas. Bueno, uh, ya les mencioné este artículo, esto del, del MAP. Uh, es un artículo de grupo, uh, del grupo de aquí de Kansas y van a reconocer entre los autores pues, nuestro Soberón y Andrés Lira. Uh, así que pues este esto es algo desarrollado internamente pero creo que con buenas bases entonces por eso se lo recomiendo y voy a poner esto en la página del, uh, del curso para esta semana. Bueno como les mencioné la semana pasada la semana pasada les di algo de, de información sobre este método pero quiero entrar en más detalle y luego Luis les va a mostrar cómo hacerlo. Um, si se acuerdan tenemos una situación en que tenemos pues un eje ambiental y la adecuación que es una función de ese eje a la izquierda la adecuación o la idoneidad es baja y hacia la derecha es alta. Los ambientes, las, las combinaciones de ambientes que se representan en el área de M, es decir, en nuestra área de calibración del modelo, es esto que se ve en, en gris claro. Pero el gris más oscuro muestra otras condiciones que podrían ser de interés pues, pero que son, no se representan en la zona de calibración de nuestro modelo. Y como les comenté la semana pasada, si estamos cómodos con la idea de, de nichos que son unimodales, pues entonces estamos cómodos con que esto aquí hacia la izquierda siga abajo. Pero el problema es que sube la idoneidad, la adecuación, hacia la derecha y topa el límite de los ambientes que se representan en la zona. Entonces, en ese límite, pues ¿qué pasa? Si uno usa, uh, por ejemplo, Maxent en default, entonces este valor en el mero límite, es el valor para todos los, um, todos los ambientes más extremos. Si esto es temperatura, podría ser a 100 o, o 100 mil grados centígrado, que realmente debemos de considerar no, um, no apropiado para un modelo. Si uno apaga lo que llaman eso de clamping, o extrapolación, entonces trunca el nicho y lo corta aquí. O podemos imaginar permitir a nuestro algoritmo extrapolar. Y de qué manera extrapola o con cuál forma, pues no controlamos excepto por escoger el algoritmo. Entonces vean que aquí en este límite de alta adecuación, en este límite, pues, topamos con una zona de mucha incertidumbre. Y en vez de uh, ocultar esa incertidumbre, yo creo que lo mejor es por lo menos saber dónde en el mapa se va a manifestar esa incertidumbre. Entonces, esa es la idea de mapa les voy a dar un ejemplo. Uh, todos los climas de América, del norte y del sur contra el clima de Cuba. Y voy a ver el clima solo en una en una, un espacio bidimensional de precipitación anual en el eje vertical y temperatura media anual en el horizontal. y Quiero que vean que estos espacios son bastante irregulares. Vean que tiene concentraciones así, así y así. Y luego huecos y, y brazos y tentáculos. Y eso es de siempre con espacios ambientales. Bueno, y Cuba se manifiesta solo en esta zona de temperatura anual relativamente alta y precipitación relativamente alta. Vamos a imaginar querer transferir modelos o de Cuba a América o de América a Cuba y vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo evaluamos ese potencial para extrapolación. Bueno. Primero vamos a ver la idea de transferir un modelo que calibramos en Cuba y lo transferimos a toda América. Pues acuérdense de, de la diversidad de ambientes en toda América contra la diversidad de ambientes en Cuba. Si vemos los límites de esos ambientes en Cuba salimos con algo así, que solo precipitación entre, no sé, 1550 y 1700 y temperatura anual entre como 26 y 29 grados o algo así. Podemos preguntar dónde en América se manifiesta uh, esa combinación de temperatura y precipitación. Y esto es lo que nos da. Efectivamente es Cuba, unos sitios en el sur de México, unos sitios en la, la costa de Venezuela y una línea bien curiosa uh, en el Amazonas. Fuera de esas, esos pocos sitios, todo el resto de América es extrapolativo en una o la otra de esas dimensiones y como ustedes se acuerdan de sus clases de, uh, de estadística, cuando uno por ejemplo ajusta una regresión, pues uno no extrapola esa regresión fuera de los límites de los datos que fueron usados para calibrar la relación. Ok, entonces vemos que transferir de Cuba a toda América tal vez no es tan buena idea, pero ¿qué tal al revés? Si queremos transferir de América a Cuba. Entonces aquí tenemos esta gran diversidad de ambientes. Cuba está en la orilla pero Cuba está uh, en una zona densa es decir, es una zona con mucha representación en América, y no solo en Cuba. Pues, lo que quiero que vean es que tenemos mucha información sobre la respuesta de esta especie bajo las condiciones cubanas aún fuera de Cuba. Entonces, simplemente quiero que vean que esta transferencia del modelo tal vez es, es más razonable, más, más aceptable. Bueno, van a haber dos métricas, realmente son tres y les presento el tercero en, en, en un momento. Uh, pero van a haber dos métricas comunes que miden o, o evalúan qué, tan, qué tanto peligro de extrapolación hay en una transferencia. Queremos transferir nuestro modelo de los ambientes que se representan en nuestra zona de calibración a los ambientes que se representan en la zona que nos interesa. M y G son esas Dos regiones, ¿se acuerdan? Bueno, MES, que está implementado en Maxent y lo sacan fácilmente, simplemente corriendo sus modelos, Mes es una opción y MOP es la otra. Ambos, casi casi de manera idéntica, ambos señalan extrapolación estricta. Es decir, si un punto presenta condiciones fuera del, uh, del intervalo de ambientes que se representan en la zona de, de calibración, uh, ambas métricas dan casi la misma respuesta de cuando hay ese peligro uh, alto de extrapolación. MESS calcula las distancias de cada punto en la zona de transferencia al centroide de la nube de referencia. Y eso puede crear distancias no triviales para puntos que en realidad están bien dentro de la nube de referencia, como fue el caso de Cuba con respecto a los ambientes de América. Map pues lo diseñamos para solucionar ese problema. Entonces, en vez de calcular distancias de, de cada punto en G a, al centroide de la nube de, de referencia, más bien lo que, lo que hace MOP es uh, calcular la distancia a la parte más cercana de la nube de referencia. Y de esa manera evita crear distancias uh, significativas para puntos que en realidad están dentro de la nube de referencia, pero no cerca al centro. Entonces, el caso de transferir de Cuba a las Américas, pues ya les mostré que básicamente toda América, excepto unos pocos puntos, sería de eso de extrapolación estricta. Entonces, realmente, el caso de transferir de Cuba a América es un caso en que las dos métricas están de acuerdo. Bueno. ¿Qué pasa en el caso de, de transferir de Américas a Cuba? Bueno, en nuestra nube de, de América, es decir, esta nube gris, el centroide es aquí. Y pueden ver luego, luego que Cuba va a presentar distancias largas, tan largas como un punto aquí que está bien fuera, pero Cuba estando dentro de la nube de referencia, no obstante, presenta distancias no triviales. map que mide, ahorita les explico el mapa, map que mide la distancia a la parte más cercana de la nube va a decir que la distancia es trivial, es quasi, casi cero. Bueno, solo para mostrarles la idea de MESS, aquí está Cuba y estamos viendo estas distancias al centroide y lo que pueden ver es que el centroide parece estar en zona templada o de Sudamérica o Norteamérica. Entonces Cuba está a esta media distancia, el Amazonas a mayor distancia. Pero lo que pueden ver es que Cuba, que está super anidado dentro de la zona de calibración, perdón, de la nube de ambientes en la zona de calibración, Cuba parece algo extrapolativo bajo la métrica de MES y eso, pues, no es algo que queremos de una métrica de qué tan extrapolativo es, es una transferencia. Entonces, pues, les muestro este ejemplo para convencerlos que aunque sea más difícil que deben de usar MOP porque es es una métrica que replica pues lo que queremos uh, medir y en la plática que sigue este Luis Osorio les va a presentar uh, cómo implementar MOP y de manera pues bastante fácil ya. Bueno, solo para resumir tenemos ahora sí les voy a contar de la tercera métrica pero primero, pues, mes ya lo conocen, uh, se presentó en este artículo uh, que voy a poner en la, en la página. Uh, en efecto, se presenta en un apéndice y no la presentación no es la más clara ni la más fácil de seguir, pero en efecto mide distancias esféricas, es decir, distancias euclidianas al centroide de la nube de referencia. La otra uh, métrica se llama XDET y se presentó en este, en este uh, artículo de Mesgaran. No voy a entrar en mucho detalle, pero nomás voy a señalarles que en vez de usar una distancia esférica como, como uh, mes, usa distancias que toman en cuenta las correlaciones entre, uh, entre variables ambientales. No obstante, de todos modos, uh, calcula distancias al centroide de la nube de referencia y no a, a a la parte más cercana. Entonces, por ejemplo, un punto en la zona de transferencia podría caer aquí y la distancia del, al centroide es no trivial, pero uh, queda dentro de la nube de referencia de todos modos. Por eso, pues yo les recomiendo altamente Map y MOP, como ya les conté, uh, mide la distancia de cada punto en la zona de transferencia a, a la parte más cercana en la zona de, de uh, referencia. Entonces, por ejemplo, un punto aquí podría estar bien lejos del centroide, pero bien cerca a alguna parte de la nube de referencia. Bueno, y solo para cerrar, les mostré estos mapas la semana pasada, pero tal vez ya les quedan más claros. Aquí está un mapa que replica lo de MES y aquí están los mapas, especialmente estos dos arriba. Um, estos son los mapas de MOP. Rojo es peligro de extrapolación, azul es no peligro y negro es extrapolación estricta que definitivamente no debemos interpretar. Y solo quiero que vean que uh, bajo mes mucho del mundo, en este caso, en este ejemplo, se muestra como extrapolativo y bajo MOP no. Y eso es por eso de medir en MOP la distancia a la parte más cercana de la nube en vez de al centroide. Y eso realmente pues creo que da, nos da un, un permiso más amplio de, uh, de transferir nuestros modelos. Lo mismo para el otro ejemplo en, en el artículo de Owens, pueden ver lo de MES y lo de MOP. Y simplemente vean que hay mucho más azul aquí. Y eso porque hay mucho menos peligro de extrapolación. En fin, uh, acuérdense siempre que cuando tenemos una nube de referencia que en términos ambientales no coincide exactamente con la nube de, de condiciones de transferencia, tenemos que tomar en cuenta el peligro de extrapolación. Si toman mi recomendación y usan Map para este paso van a identificar condiciones más extremas que aquí, es decir, estas, estas condiciones, estas condiciones aquí abajo, estas a la derecha y estas a la izquierda, van a quitar esas de consideración por completo y las condiciones que están fuera de la nube de referencia pero dentro del intervalo máximo y mínimo de, de, uh, de la nube de referencia como un punto aquí, pues queremos saber qué tan diferente queda ese punto de los puntos más cercanos en la zona de referencia. Bueno, ya con eso espero que esto de evaluar los peligros de transferencia de en los modelos, espero que eso les quede más claro y ahora pues paso el micrófono a, a Luis Osorio a que él les dé pues algo de, de ideas sobre... Uh, Cómo exactamente calcular el, el MAP Bueno, hasta luego y que tengan buena semana